Hola, somos Belinda Cánovas y Carlos Moraga. Como pescadores conservacionistas decidimos asociarnos a En Ríos con Vida para recuperar y cuidar nuestros ecosistemas fluviales con la ayuda de todos sus socios. Asociate y ayúdanos a protegerlos, porque todos juntos somos más fuertes. Los ríos con vida nos dan vida.